de Tech, espero que se encuentren muy bien hoy vamos a hablar sobre esos nuevos formatos que están llegando al mercado como les estaba contando vamos a hablar sobre precisamente esos nuevos formatos de forma y de uso que están llegando al mercado gracias a los procesadores Intel que ahora parecen ser más delgados tienen un, un rendimiento más, con más consistente y además pues permiten, por, por así decirlo, tener esos formatos tan pequeños como este que tengo aquí. No es una Apple TV, fíjense, pero está, tiene un tamaño y un factor de forma muy parecido. La diferencia está precisamente cuando lo volteamos y empezamos a ver esa cantidad de puertos. Ahora... Cuando se examina el interior es increíble porque efectivamente en esta miniatura cabe un procesador de undécima generación. Imagínense el poder que se necesita para que efectivamente podamos tener un... ...décima en algo del tamaño de un Apple TV, además si se fijan... Tiene puertos Thunderbolt. Don Andrés, lo estábamos ¿Cómo esperando. ¿Cómo va todo? Bien o no. Bien, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Por aquí hablando con la audiencia de esos nuevos factores de forma y hasta de uso que permiten los procesadores nuevos de Intel de undécima generación, ¿no? Usted sí, ha probado un par. Acá, tengo uno. Exacto. Exactamente en este momento. La sí. HP, o sea... Usted, usted ahorita mostró ese, esa cajita poderosa que tiene. ¿Sí? Yo ahora tengo una 360 acá. Una computadora, eh, slash, tablet, slash, pantalla, slash, muchas cosas. Muchas cosas bueno, bonitas. Andrés, si usted lo decía en la reseña, como tablet mm. sí funciona, es un poco pesado, ¿no? Como tablet es pesada. O sea, como, como tablet es pesada. Ahora, eh, es muy curioso porque... Eh, para los que saben, usted sabe y varios de nuestros seguidores saben que yo trabajo en una agencia de publicidad y me encantó un comentario que me hizo uno de los diseñadores y me dijo, Ajá. como tablet puede que no funcione, pero como tabla tiene todo el sentido, como tabla se refería Uy, explíqueme por ejemplo, eso. a lo que, hace, lo que usted mismo conoce esa tecnología, por ejemplo lo que hace Wacom, Sí, okay. que ya hay muchas tablas que ya dejaron de ser esta superficie pasiva y es o ahora una tabla con pantalla y todo el caso. Oh, okay. Entonces él me decía, claro, como tablet quizás no, pero como tabla sí tiene mucho sentido. Y me pareció bastante interesante ese comentario porque definitivamente, listo, lo que pierdes en portabilidad y en en, en ligereza lo ganas en potencia, porque potencia es de acá. Claro, claro, desde el procesador Intel de undécima generación. O, sí. cabe aclarar, porque el mismo Intel en Europa habla de onceava generación. Acá me dijeron que no, pero los he oído. Yo lo llamo de onceava generación. ¿Cómo están diciendo ellos que tiene que ser? Undécima. Undécima generación. Ok, no, Ajá. onceava generación. Okay, onceava, de verdad, genial. O sea, ya, ya, vamos Esta... a pelear por eso. ¿Es la misma que tenemos atrás, Andrés? ¿O es, ¿o esa es, misma? es esa hermosa. misma. Es hermosa. Nada que hacer. Es esa. es esa misma. ¿Sabe qué me sorprendió? Nota aparte que no tiene nada que ver con el procesador. Usted sabe que yo no soy el más fanático de las pantallas Touchscreen porque siempre tuvieron esa capa precisamente para hacerla sensible. es difícil. Ajá. Claro, que, que ha sido una de las razones por las cuales Apple jamás ha incursionado ahí, por ejemplo. Y lo ha hecho muy bien con los iPads. Um, pero esta me gustó mucho porque como se ve, por ejemplo, ahí en la foto que tiene usted detrás, a pleno día, full potencia y la, y la, y la imagen bien. Entonces me gustó como esa optimización que ya Y, tiene y no tiene tanto brillo, ¿no? No, no tiene, no, tanto, no tiene brillo. tanto brillo. No. eso es fantástico. Sí, me genial, pareció genial. muy, muy chévere. Y Andrés, yo estuve probando esta, que tiene un color muy sugestivo, <ríe> la Yoga Slim y me sí. pareció que para ser tan esbelta ahora es sí bien que hace match con la imagen que usted tenía al fondo le cambió el fondo Ajá. Sí, ahora sí, sí, va, sí va, vamos a volverla a poner listo sí sí sí sí sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Es esta, efectivamente exactamente. sí muy buena máquina me tiene usted sabe que, que precisamente por por texetera, yo tuve una Pavilion mucho tiempo he, ten... he trabajado con una Pavilion mucho tiempo y se notó mucho la evolución se notó mucho, mucho la evolución, de verdad, como bastante contento con esto. Y eso que todavía no Total. hemos hablado de Iris. De Iris bueno, hablaremos ahorita, me imagino. Y eso es algo que quiero que hablemos, Andrés, porque es que sí. cuando uno ve que un factor de forma y de tamaño así de grande se puede tener una GPU con recursos compartidos, es un poco increíble, ¿no? O sí. sea, y que pueda correr títulos de Game Pass... Tampoco se podía creer, realmente. No, pues no, no, no, no llegamos a Cyberpunk, tampoco. No no, no, no, sí, tampoco. pero Bueno, de hecho casi nada llega a Cyberpunk, ese es mal optimizado. Pero, pero, o sea, sí había una cosa y era, si uno no veía una tarjeta gráfica, si uno no veía un sello de NVIDIA acompañando el del procesador, uno ni, sí. o sea, a duras penas solitario. Le, o sea, sí, olvídese. Le, olvídese, o sea, usted no, no hacía nada más. Yo, por ejemplo, que soy muy Adobe dependiente, eh, o sea, me puede ir olvidando de poner eh, cualquier cosa de la suite. Eh, ahora lo que estamos viendo es que, Mm, me encanta la analogía que leí por ahí en algún lado, tener una tarjeta gráfica es un poco como tener un turbo en un carro. Sirve, es muy chévere, pero no necesariamente lo está usando todo el tiempo. Lo que usted necesita es un gran buen motor optimizado y eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, con la integración de Intel con Iris. ¿sí? Entonces es diciendo, porque en el mundo tecnológico, el equivalente a solo productos postón era gráficos de Intel. Ah, y a uno le daba como de todo. Sí, Gráficos sí, incluidos sí. de Intel. Era uno como, ok, bueno, o sea, realmente pese, no, no tienes mucho. ah que estaban en el iMac, ¿no? Pero muy poca gente lo sabía y en el iMac vendían claro, bien. Pero es que Iris ya es otra cosa. O sea, Iris ya Ajá. es una memoria estrictamente compartida. Y no, pero cosas... no, no, no. no ¿y por no, no, Iris. Exi, exi. Iris, sí, porque porque el Iris solo era el que sí. uno decía mmm, ¿Cómo vamos sí, a hacer? A ver dónde exactamente. Tengo el Mac. Y por mucho tiempo estuvieron incluidos en los Mac. Entonces a mí me dio risa cuando la gente empezó a ver ese sello en, en PCs. ¿Esto de dónde salió? esto. Pero por favor, en los Apple ha estado muchísimo tiempo mucho. y me encanta que lo hayan traído al mundo de los PCs porque de verdad era como una de las cosas que faltaba. O sea, nadie se quejó o nadie se quejaba de gráficos incluidos de Intel en, en, el, en el Mac. Y, y, y cuando los ven en PC, como, pero es la misma tecnología, lo cual me gusta mucho porque muchos, el. Felipe, no sabría yo decir cuánto, el 75% de los compradores de Apple lo eligen opciones eh, con gráficos incluidos. Y son gráficos incluidos de Intel, pero nadie como que había caído en cuenta y ahora ya los encuentra uno en estas peces. Sí, total, total. O sea, ya uno no, no empieza a titubear si no ve no. este sellito. Ya uno dice, uy, tiene una GeForce eh, o tiene... No, no, no, ya Iris, sexy. Y le voy a decir algo. Funciona muy bien desde que, desde que usted le dé recursos. Tenga mucha RAM. Porque, sí. por ejemplo, en este pequeñín logramos jugar varios juegos de Game Pass. Pero sí. estoy seguro que si tuviéramos más de 16 gigas de RAM habríamos hecho maravillas. Pues Aún que, más. que fue, y creo que lo vieron en la reseña un poco, mi crítica a este. Y uh -huh. era, se tienen tanta confianza con los gráficos Iris que este solo viene con 8. Ahora, lo cual me pareció muy curioso porque, por experiencia propia, a usted y a mí nos ha pasado, Pavilion normalmente es muy generoso con la RAM. O sea, incluso estamos hablando desde hace tiempo, cuando pero, era mucho tener 8, venía pero, Andrés, con 16. Y en este... lo, que, lo que pasa es que acá tenemos que hablar a calzón quitado, nada que hacer. Mm. Y esto, mejor dicho, es como si nos pisáramos el dedo gordo del pie. Porque es muy generoso, pero sobre todo con el competidor de Intel, con AMD. Con Intel son un poco más amarraditos. Entonces, esa, esa, esa parte es donde uno dice... ¿Puede ser, que se tengan, puede ser que se tengan confianza. Ahora, Iris no me decepcionó. Yo he hecho cosas, lo hemos hecho en etcétera, mucho. Con Ryzen hemos hecho cosas espectaculares. Iris le está como, wow, de verdad están como teniendo una conversación interesantísima entre los dos. Porque hablemos a calzón quitado. Intel se demoró mucho tiempo para llegar a estos niveles de manejo gráfico incluido, Felipe. Pues es que, Andrés, en el CES de 2020 fue cuando sí. apenas dijeron que iban a lanzar una GPU. Sí. Y, y eso y eso pasó como eh, por el agache del resto de los anuncios, porque hay muchos eh, anuncios. Vea, cosa ahí, se unió el principito del mundo de la tecnología, Ernesto Herrera, ¿verdad? Eh, qué, qué gusto ahí <risa> saludar. ¡Uy! Vea, y, y ¡Uy! Está, los famosos lo, también. No, los famosos, desde NTN nos están viendo, ¿no? Bueno, o sea, sí. la crema y nada no, no, de la sociedad no, no. ¿Qué, tecnológica internacional. Que es esta cosa tan impresionante? Pero bueno, no, se demoraron, se demoraron, pero digamos que lo están haciendo muy bien, o sea. Total, porque total. es que además ya tenían toda la experiencia de el mundo en apple porque no lo traían más a pc uno de los grandes misterios de, de, de negocio pero pero lo están haciendo muy bien yo personalmente estoy bastante satisfecho con esta pavilion pero usted ahorita mostró algo una lenovo sí sí sí por aquí había una, una lenovo eh, pero ahí está con procesador intel de undécima generación sí. ahí ellos sí dijeron, no, esto es más para gamer, entonces le pusieron una GeForce. Pero, y acá viene la, la, el gran motivo de la conversación, Andrés, yo creo que esa misma máquina eh, podría funcionar con Iris Xe, con mucha RAM, esa tenía 32, sí. y la otra realmente aguanta hasta 64. Si esta, como dicen por ahí, piti tuya, le caben 64, imagínense a una máquina así de grande como, como la Legion. O sea, o sea, tuya Esa palabra de dónde la sacó. <risa> bueno, está bien. A esta pequeñez. Sí. Es, Oiga, es que por ahí vean, dentro de fin. los comentarios Fabián Mota está recomendando que vayan a su OnlyFans. No sé, Fabián, ahí sí... <risa> Esta gente de Piar, bueno, no sé, sí, de pronto. Fabián, ¿sí? que es el zar de los zares del Piar. O sea, sí, entonces ahí está. De pronto tienen un par de Xiaomi's ahí para transmitir en vivo en Sonrifa. No sé, no sabemos, pero bueno, pero interesante. Bueno, volviendo a Intel, algo mm. que, que me llama mucho la atención es el puerto Thunderbolt 4, Andrés. O sea, uno de esos puertos que uno decía, esto será un USB C cómo se comporta, cuál es la diferencia, pero a nivel de rendimiento, la cantidad de datos que puede transmitir es increíble. Ahí vuelve y juega. Se tienen confianza, porque uno no pone ese puerto para cualquier bobada. No, o sea, no, no. Un no. puerto con ese nivel de transferencia de información sin un procesador que corresponda a lo que ese puerto le permite o, una, o un componente gráfico que corresponda a eso. O sea, no, mucha gente no, no lo tiene claro, pero cuando tú tienes un Thunderbolt, estás hablando que puedes poner un monitor de muy buena resolución. Parejo, 4K. 4K, puedes ponerlo y trabajar con él divinamente. Puedes, eh, ciertas cámaras que lo permiten o ciertos adaptadores que lo permiten transferir información gráfica a nivel muy real. Entonces, eh, ve, a, a, a velocidades muy altas, perdón. Entonces, si uno pone ese, ese tipo de puertos en el, en el computador, es porque la marca que los está poniendo se está teniendo mucha confianza. Total, Andrés. O sea, me, me impresiona que hablando con Intel en un live en el cual estuvimos, nosotros le decíamos, oiga, yo puedo tener un procesador, un procesador AMD con este puerto. Y decían, sí, nosotros estamos abiertos a eso. Pero los únicos que certifican que este puerto es un Thunderbolt 4 y no un USB-C sí. es el sello de, de Intel de undécima generación. El resto sí. puede ser cualquier cosa, que era lo que pasaba antes con Thunderbolt 3, ¿no? Que usted lo compraba y decía, claro. listo, vamos a conectar un monitor 4K y... Buh. No, Así no le, le daba. daba, no le Exacto. daba. Y cuando le llegaba a dar, le daba con un nivel de grano que era insoportable. O sea, que uno decía, ¿para qué esta vaina? Ahora... El primer Thunderbolt, me corregirá usted, pero el primer Thunderbolt que yo vi en una PC fue en una XPS, ¿no? Fue, del, sí. pero pues eran sus topes de gama, o sea, estábamos pero hablando. Pero el primer de Thunderbolt que estaba. se vio estaba en un Mac. El no, no, no, no. Por eso le decía yo en PC, porque sí. Thunderbolt en Apple es una tecnología bastante conocida que he hecho Apple hasta la descontinuó después de un tiempo, pero y ahora toca comprar el dongo Qué raro un adaptador para Apple, ¿no? Sí. Entonces, sí. Eh, pero el punto es, eh, el, en PC eh, y, y sobre todo en un, en un formato tan portátil, yo lo vi en una XPS que era Intel. Que era una de las... Creo que fue uno de los pocos computadores. Yo nunca entendí por qué Intel fue tan tímido con su novena generación. Eh, por esa pasaron como de agache, ¿no? O sea, fue sí, como fue de, como todos, rapidito, mira. rapidito, este lado. sí. Pero eran bastante robustos. Recuerde otra cosa, el primer ZenBook Pro de doble pantalla que vimos, esa máquina superpotente, era un Intel de novena generación. Dos Thunderbolt para dos monitores 4K. O sea, ese era el nivel de confianza que, que se tiene la marca en ese manejo tan, tan profesional y tan alto de, de video. Oiga Andrés, y otra cosa que me encanta es que ahora la undécima generación también habla de Wi-Fi 6. O sea, ya uno cuando ve... Ese sello de Intel Evo, mm. pues o, o que, que era el antiguo proyecto Atena, pues ya uno dice, oiga, puedo comprar un poco más sin, sin, sin tanto recelo, sin, sin estar preocupado porque voy a obtener Iris XE, voy a obtener procesadores de, de undécima generación, voy a tener Wi-Fi 6, voy a tener mm. Thunderbolt 4. O sea, ya uno dice... Puedo respirar un poco más tranquilo con esto. Claro, mucha gente tiende a confundirse. No todo de onceava generación es Ivo. De acuerdo. Sí, o sea, Ivo son unas reglas de características muy específicas para que Intel certifique un computador como Ivo. Y más para... que todo laptops. Más sí, todo, exacto. Laptops. Pero para ponerlo en términos muy sencillos, un Ivo es un verdadero ultrabook. Que se Exacto. acuerda que hace unos años estuvieron muy de moda, pero tenían sus falencias, como que sí, como que no. Entonces uno tenía la potencia, pero no el almacenamiento, tenía la potencia de almacenamiento, pero un panel horrendo. Entonces era como muy difícil y, y, y la cosa fue como buen intento, pero no lo lograron. Hoy yo creo que sí podemos hablar de verdaderos Ultrabooks, pero cuando vemos el sello de vivo porque tenemos que garantizar un número determinado de horas, una velocidad de reloj determinada una serie de características pues, muy específicas para hablar de un verdadero vivo, eh, o de un verdadero ultrabook, pero y es Andrés, bien interesante ese movimiento hay una, hay una de esas características que a mí me encanta, que es el encendido rápido, porque antes con un PC, sí. usted lo podía abrir iba, se servía un café comía galletitas y cuando llegaba, ¡hasta hoy! Oh, estaba iniciando Windows, en cambio con Ivo, eso se garantiza que es en segundos. Eh, la verdad sea dicha, a pesar de que el manejo gráfico era, a mi juicio, impresionante, eh, eh, pero bastante adelantado para la época, las primeras versiones de Windows 8, uno se podía ver las versiones extendidas del Señor de los Anillos esperando que la computadora arrancara. De verdad, era una cosa como... ¿Sí? O ir a Ernesto Herrera en recital del Principito en francés, si uno quedaba despierto después de eso, um, para, eh, o sea, como que esperando que un Windows 8 arrancara. Y una de las cosas de Ivo es que eh, creo, si no mal recuerdo, es, se parece un poco como estadísticas tipo Ferrari, debe estar como en los 7 segundos que la máquina debe estar lista para trabajar. Entonces uno dice como, oiga, ¿y eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que arrancar. Un Windows Hello, porque muchos uh -huh. de estos, por ejemplo, tienen desbloqueo de rostro o desbloqueo por huella, tiene que arrancar un sistema operativo, tiene que arrancar los subprocesos y como estamos hablando de máquinas Windows, tiene que arrancar un, sistema, un antivirus. Y todo eso tiene que ser en menos de 7, 8, 9, 10 segundos. Es absolutamente impresionante. Ese, ese tipo muy, de rápido, estamos logrando. muy rápido. Muy rápido. Totalmente, totalmente. Y además esto... De cierta forma, usted le garantiza un poco de, de calidad de vida, ¿no? O sea, no, no va a tener que estar esperando a la máquina y a que medianamente haga procesos, sino que la, la velocidad de respuesta va a ser un poco lo que uno espera. Sí, y lo que uno verdaderamente necesita. Ahora, uno al otro componente. Y es que sí creo que, digamos, donde, claro, uno puede hablar de potencia, uno puede hablar de manejo gráfico, pero donde yo creo que estoy sintiendo el mayor impacto en esta decimoprimera onceava generación <risas> de procesadores de Intel y, y creo que usted me dará la razón ahí es en el uso eficiente de recursos, la vida útil de la batería en un procesador de esta generación de verdad se alarga de acuerdo, de acuerdo, ya uno no siente que mejor dicho por dentro hay una pelea de gatos y esta vaina se va calentando, porque yo recuerdo haber tenido PCs que se calentaban tanto que uno no se lo podía poner en las piernas porque se quemaba. ¿sí? No, de hecho, sí. yo tengo ¿tú? la cicatriz, yo tengo la cicatriz de un MacBook Pro 2012, <risa> creo, en la pierna izquierda, que también, porque eran de chasis de aluminio por debajo, entonces se calentaban horrible. Exacto, yo, yo tuve por ahí un HP que se calentó tanto que la placa se pegó a la carcasa. Sí. Para que se haga una idea. Y era uno de esos 360. Pero ahora ya uno puede coger estos, estas máquinas con más confianza. Ya uno no, no se tiene que poner guantes. No, no, no. Y, y también esperar un performance sostenido a lo largo de varias horas. No tiene mucho sentido hacer computadores tan ultra portátiles si la batería se les va a acabar en un par de horas. O sea, lo puedo llevar a cualquier parte, pero lo tengo que estar conectando permanentemente. No, no tendría... Eh, no tendría mucho sentido tampoco. De acuerdo. Oiga, Andrés, y ahora le tengo una pregunta difícil. Otra ¿Cuál vez será? Es de preguntas de a calzón, a calzón quitado. ¿Usted sí. cree que lo que está pasando con Apple Silicon le cambia un poco la perspectiva de, fu de futuro a Intel? O sea, ¿Supan? el M1 ha hecho que, yo siento que, que ha hecho que Intel se reinvente e intente sacar cosas más rápidas. Y mucho más fuertes que cuando Intel solamente competía con AMD. Mire, yo creo no solo en términos de potencia, sino en términos de modelo de negocio. ¿A qué me refiero? Mm, la mayoría de historia que uno ve, por ejemplo, eh, uno hasta el día de hoy ve muchas consecuencias de la época de los clones. ¿Sí? Uh -huh. eh, eso, para el que no sea fanático de Star Wars, no me vayan por ahí, pero... Es más bien cuando uno armaba las máquinas. Entonces, cuando uno armaba las máquinas, pues uno elegía el procesador, la RAM, la tarjeta gráfica, incluso, eso ya no se ve, pero en su momento las tarjetas La de sonido, sonido claro. Claro, la Sound Blaster y todo este tipo de cosas. El punto es que por mucho... Imagínate. Pa para móviles, para móviles. Uf, espectacular. <risas> eh, entonces, el asunto es que por mucho tiempo las... las las marcas de procesadores se desentendieron, como yo te doy el procesador, me lavo las manos en el manejo gráfico, me lavo Exacto. las manos en este otro aspecto lo que hizo Apple con su M1 y con, y con su Silicon es que dijo N -n -n". como a Apple les gusta mantener el control, habrá quien lo critica habrá quien lo celebra, como a ellos les gusta mantener el control, dijo yo voy a hacer una verdadera plataforma todo en uno en la que yo me encargo me responsabilizo y lo manejo todo desde ese punto de vista, yo creo que ese es un campanazo para Intel. Bueno, AMD ya... Lo Pero venga, espere, espere. Y dice este como, es un punto... Empecemos a integrar. Ese es un punto fantástico el que usted acaba de tocar. ¿Sí? Porque si Ryzen lo hizo primero, ¿por qué no motivó a Intel? ¿Será que lo veían todavía muy pequeño? Porque hay una cosa que es bien interesante de AMD que la gente no entiende. Y es que AMD hizo escuela con las consolas. Sí, ¿de acuerdo? Sí, entonces AMD hizo escuela en procesamiento gráfico para, para de pronto las personas que no lo tengan muy claro. Si usted tiene una Xbox o tiene una, un Play, ahí tiene un chip de AMD Total. manejándole la gráfica. AMD. Entonces ellos hicieron muy buena escuela y aprendieron a cómo integrar eso dándole prominencia a los gráficos. Intel siempre le dio graf, eh, prominencia a su procesador matemático, o sea, la data pura y dura. Entonces, gráfico era como un chévere tenerlo, pero pues no necesariamente el core de nuestro negocio. AMD creció con las consolas. AMD entendió el, el, la, el, el, la importancia del manejo gráfico. Y, y, y no solo eso, o sea, tres cosas que la gente no sabe de AMD. Primero, que está en todas las consolas. Segundo, que está en todos los aviones. Ajá, sí, los, los aviones funcionan, ay, chip M1, Apple, no. todos vuelan con, con AMD. Y que está en las pantallas de Timescore, ellos fueron muy buenos con eso. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene Intel? Intel es el, o sea, todo el mundo en este momento ha sido como medio crítico y medio cínico con la situación de Intel, pero si alguien, creo yo, tiene el músculo, tiene el conocimiento y tiene la billetera para saberse poner al día muy rápido en estas tendencias, yo creo que es Intel. Total, además, no solo eso, tiene la experiencia. Sí, sí, sí o sea, pero, pero, de nuevo, Vega llegó, y hizo muy, muy, muy, cosas muy buenas con Ryzen, sí. pero como que no motivó a Intel a moverse tan rápido como el M1, ¿no? Sí, El M1 claro. llegó y todo el mundo dijo como miércoles, ahora sí, nos toca pararle bolas a a este tipo de arquitectura ARM, porque si no, ¿qué va a pasar? Claro, porque uno lo que ha visto en, en AMD es, por ejemplo, hasta la serie 4000, AMD habló de un procesador de 7 nanómetros en una portátil. De resto, habíamos hablado de ese tipo de arquitecturas en computadores de escritorio. Pero es que lo que está haciendo Apple es que se lo está poniendo hasta las tablets. <risa> hasta el iPad, <risa> Dios mío. Se lo está poniendo, o sea, la siguiente generación de, de, de AirBots va a ser con chip M1. O sea, de verdad, se, se lo está, está poniendo a todo. Entonces, eh, eh, Intel, yo creo que ya se está dando cuenta que está, o sea, digamos que él entiende mucho el, el, la pelea y el uno a uno con, con un AMD. Pero cuando Apple ya se lo está poniendo hasta la sopa, pues entonces dicen, uh, acá ya tengo que hacer en otras cosas. De nuevo, vuelvo y digo. Y sobre todo en el mundo tecnológico, vea, Felipe, ¿cuántas veces no dieron por muerto a Apple? ¿Cuántas uh, veces? Eh, a, a, a mediados de los 2000, Al 2000, PC, al PC lo han al, matado. 200 así, veces. Años, ¿no? A la tablet la han matado como cuatro veces después del new iPad, que fue el iPad 3. A... Ah, AMD, en los 2010 y más o menos comenzando esos días, lo mataron como tres veces. Total. Entonces el asunto es, en este, en este negocio uno no puede dar nada por sentado y pues al final del día, Felipe, ¿cuánto? ¿40 años dominando el negocio de microprocesadores? O sea, Exacto. si alguien debe saber cómo lidiar con este tipo de cosas, no es la primera vez. Recuerda que, por ejemplo, los Mac por mucho tiempo estuvieron potenciados, fue por Motorola. Uh, sí, 100%. Por allá, Sirix ofreció millones de procesadores muy económicos y con potencia equivalente a Pentiums finalizando los 90. Luego llegó la serie G de AMD. O sea, digamos Venga, que acá pero, yo creo que va a haber una, una pelea bien interesante. Yo creo que de aquí a los próximos cinco años, el consumidor se va a ver beneficiado mucho con este tipo de, de formatos y de plataformas. Total. Y otras tantas del mercado. Total. Pero Andrés, creo que acá hay un componente que de cierta forma le juega en contra AMD y a Intel, y es Windows. Windows en ARM no corre bien. Todavía no. esa parte como que es el agujero negro. Es como, bueno, listo, nosotros logramos la parte de infraestructura y ahora el sistema operativo, ¿qué? No, no, mire, mire... Es, es muy curioso porque todo el mundo dice como, ay, M1, un procesador la ARM con un sistema operativo completo montado encima, tan pioneros. No, el pionero fue, eh, fue Windows, con las primeras Surface. ¡Qué desastre de implementación! Sí, o, o sea, sea se, olvidaron, eh, se olvidaron, siendo una empresa de software, se olvidaron de la compatibilidad del software con el pro no o sea con la arquitectura o sea es una vaina que uno dice como pero qué pasó acá no no no los primeros ARM corriendo en Surface eran una cosa terrible esa cosa no le duraba la batería esa cosa se bloqueaba solo no era compatible con varios puertos era un desastre han mejorado mucho pero ellos son los que deberían estar liderando esto y no claro. lo hicieron no, no lo hicieron ahora también es cierto que es un poco como alguna vez en el podcast que tuvimos el debate iOS versus Android. Y es una de las cosas que tenemos con iOS y con macOS X es que Apple controla todo y entiende todo y maneja toda la arquitectura. Uno de los problemas que tiene Android en el mundo móvil y que tiene Windows en el mundo PC es que cuántas configuraciones de máquina hay. O sea, con cuántas cosas de, le de acuerdo. Ahora, oh, eso hace el error de las primeras surfers todavía más imperdonable, porque ahí controlaban todo el hardware. Y Exacto, ahí controlaban... tenían control del universo entero, hardware, claro. software. Es, es como Pero... decir, por ejemplo, que un Google Pixel es el peor celular de, de Android. No tiene sentido porque ahí no. están controlándolo todo y de hecho son de los mejores Android que hay en el mercado pero no vimos lo equivalente en Windows. Entonces, el sistema operativo y las implementaciones del sistema operativo sí pueden ser una limitante. Ahora, ve uno cosas tan extrañas como Core i7s de última generación en Chromebooks. Exacto, exacto. que uno dice, pero un Chromebook es hecho para cosas supremamente ligeras. ¿Qué hace ahí? Y ahora sí lo ponen y claro, cuando uno ve las reseñas dicen, esto es la máquina más potente y más rápida. Pues claro, si le estás poniendo motor de Ferrari a un Renault 4 y estás como, claro que tiene que ser lo más rápido. Del y, mundo. y lo va a usar sí. solo para pasear, ni siquiera para correr. Y, y, y con internet, ¿no? Que no le vaya a caer la red. Un segundo. Pero, Oiga, pero uno, uno empieza a ver ese tipo de cosas y es bien curioso. El este mundo es se está que, moviendo mucho. Algo que tenemos que hablar. Y acá sí, por ahí en, en la blogósfera se, se dice que usted tiene una ola de cristal, con, con todo el, el perdón que eso conlleva. Pero, ¿qué va a pasar con Envidia? Porque hizo una compra muy interesante hace unos meses, ¿no? ARN. Exactamente. Entonces, ténganse porque cuando salga con, con un producto nuevo, imagínese tener un control total Envidia, sobre Envidia. Envidia va a ser de aquí a unos años el gran gigante tecnológico del que la mayoría de consumidores finales no, no, no oyeron nunca más hablar. Pero si ¿sí juega bien sus cargas Si sí, sí, las juega bien, pero es que Envidia está en una posición privilegiada justo en este momento. O sea, de verdad tienen todo para ser el próximo gigante. Tienen ARM, entonces estamos hablando de la arquitectura por la que funcionan todos los dispositivos móviles y todos los Apple con tecnología M1, ¿de acuerdo? Primero, segundo, son prácticamente el referente en tarjetas gráficas, que desde eh, supercomputación, computación cuántica, minería de bitcoins, eh, el ascenso del mundo gamer, es literalmente el hardware infaltable y es el, har el hardware que uno tiene que tener. O sea, esta gente está en una posición súper privilegiada. Si se juegan bien sus cartas, vamos a vivir en un mundo envidia. O sea, vamos a vivir en un mundo manejado por esta gente de una manera impresionante. Es lo, es lo que debería pasar, ¿no? A menos, a menos que alguien le, le, le haga la zancadilla. Pero no veo cómo porque no están peleando con el gobierno de Estados Unidos, no tienen ningún tipo de, de, de veto, entonces, pues... No. Realmente tienen todo el camino por para, a, para por llegar ahí, y arrasar. Por ahí hay un par de empresas a las que uno debería ponerle cuidado en ese negocio. Una es Qualcomm, de acuerdo, pero porque Qualcomm, a ver, porque el mundo pero se está ojo, volviendo Más Qualcomm. O, no, ojo porque Qualcomm ya no es el primero. No, fíjate no, no. que... Mediatek pasó a Qualcomm. Yo, sí. yo pensaría que a, a la que hay que ponerle cuidado es a Mediatek, pero es que Mediatek está evangelizando. O sea, eso es lo bonito de Mediatek, ¿no? Que es que Mediatek de verdad evangeliza un montón de cosas, y, pero Qualcomm está ahí. Y otra, qué cosa curiosa en los análisis, hace poco vi un par de cosas por ahí que me llamaron la atención, nadie le está poniendo mucho cuidado a las capacidades gráficas y de tarjetas gráficas que está desarrollando Asus. Y uno se pone a ver, y es cierto, la mayoría de desktop que arma la gente normalmente tienen hardware gráfico de Asus. Y uno, okay. no, lo, y uno no lo veía venir porque, claro, el negocio de NVIDIA es el ven, es los OEM, es venderle pues a, a fabricantes para sacar grandes lotes, les funciona muy bien y todo lo que quieran, pero ASUS lo está haciendo tan interesantemente en el manejo de gráficas de alto poder, uno a uno, de consumidor final, que yo creo que también, o sea, quien los, ve, quien los vio tan calladitos, ¿no? Es como, sí, es como quien los vio ahí tan... Pero es bien interesante lo que está pasando en este momento. Yo creo que en este momento... No estamos en una culminación, en este momento estamos en esas otras épocas de nacimiento de una gran revolución en el mundo de los procesadores y el manejo gráfico de datos. Bien esperemos interesante. que así sea, porque realmente eso beneficiaría al usuario. No, Fíjense es que, que lo, entre más competencia, los precios tienden a bajar más. Ahora, hay un tema de escasez. Felipe, tres cosas. Primero, lo que está haciendo M1 en el mercado. Lo que está haciendo Qualcomm con ese triple 8. Lo que uh -huh. está haciendo MediaTek con los últimos Helios. Con Dimension. Los, esto, esto está... ¿Qué arde? Lo que está haciendo AMD con Ryzen, ¿no? Que no hemos terminado de, de reseñar la serie 4.000 y ya la próxima semana sacan la 5.000. Entonces, acá y, esto se está moviendo fuerte. Y el principal... Eh... Básicamente, tema de este podcast, digo, de este, de este video, obviamente, Intel Iris. Yo creo que tiene madera para crecer. Si se juegan también bien las cartas y dejan de, de escasear a nivel de memoria RAM y le meten la RAM que necesita el sistema para, para volar. Yo creo que ahí, ahí va a ser una cosa chévere. A ver, Intel hizo una cosa que a mí me gustó mucho hace mucho tiempo. Si recuerdan... Muchas de las personas que de pronto ya, ya están para la vacuna, ya están en el rango de edad. Ajá. Eh, cuando uno veía, por ejemplo, ese sello de Pentium en el computador, ¿no? Que uno sacaba. Oh, pechado, claro. Que uno decía como, ¡Wow! y claro! Hacía como. Ya no era Celeron, era Pentium. No. No, ¿y cuál arquitectura? 4.86, ¿cuál 3.86? Acá tengo un Ajá, Pentium. Sí. Um, una cosa muy interesante en esa época y es que Intel le dijo a los OEM, a los fabricantes, si usted quiere ese sello, si usted quiere, estas son las cosas que tiene que requerir mínimas con su cliente para entregarle una experiencia verdaderamente poderosa. Yo creo que este es el momento de nuevo para esta nueva generación de procesadores con estas capacidades gráficas, señor OEM, no me le vaya a entregar 4 gigas de RAM al, sí, al, sí, al pobre sí, sí. usuario. No, no, no, me le vaya, no me le vaya a entregar 32 gigas de disco duro. No me le vaya a entregar eh, ni un solo puerto. Eh, yo creo que este este es el momento de hacer ese tipo de cosas porque estamos viendo que, por así decirlo, el motor está permitiendo andar rápido. Necesitamos la que las llantas y el chasis se muevan a la misma. O Esa caja yo me muero por probarla. O sea, que si, si aquí tan cabe lo que cabe, porque los OEM son así, le entregan a uno medio puerto, 4 GB de RAM, no, o sea, por Dios. Por ejemplo, una de las cosas con, con ese formato que usted tiene es, yo en Apple Mini le creo a ese formato. Jamás le creía nada que fuera de PC en ese formato, hasta que vi y leí su reseña de este. Yo dije, ok, acá sí estamos hablando, porque eso, ¿qué le facilita al, al consumidor? Lo que está haciendo la marca es, te estoy asegurando la potencia, te estoy asegurando la compatibilidad y los puertos, configura y ve creciendo en tu medida con tal monitor, con tal hardware, con tal teclado, con tal dispositivos de entrada, pero puedes ir evolucionando y yo te garantizo un muy buen core un muy buen núcleo, por eso esa máquina que usted tiene me parece tan interesante de acuerdo, y, y muy hay poca gente gamers. la conoce, y muy hay poca para gente gamers, la conoce, ¿Sí? o sea, hay unas que el tamaño de, la, de las tarjetas de NVIDIA es gigante, y la NUC de, de, de jugadores es más pequeña que la, que la tarjeta per se, o sea, es increíble Increíble, increíble. Me encanta esa máquina que usted tiene y me parece un formato muy bueno. Yo, que no había sido el más fanático, de hecho, había sido bastante crítico de las 360, eh, pues por lo que le digo, la pantalla y otra serie de cosas, porque además la, el rendimiento de la batería no era muy, muy bueno, pero con esta Pavilion estoy matado. Además, me encanta cuando se aplana así y tiene stylus y tiene... Me encanta la versatilidad que da esto. Eh, lo decía en la reseña, por ejemplo está la parte de atrás, ¿no? Estos son los baffles, suenan muy muy duro y pero, cuando pero es la que tengo... tienen ese sello, ¿no? Claro, claro pero cuando, cuando yo la tengo así yo decía, pero ¿por qué abajo? Claro, cuando empiezo a ver contenidos con ella doblada así, claro. ¿sí, pero tengo la pantalla de frente, la ah, acústica. Los baffles tienen todo el sentido del mundo, ahí es donde empiezo a entender realmente el poder de esto. Andrés, para para una próxima charla. Usted sí sabe que esto y esto es compatible con el Moto g Ahí le, le dejo solamente wow. para, para que esté pendiente del próximo video que vamos a sacar en TechCetera. Buenísimo. Ajá, o sea, los factores de uso están cambiando, los factores de forma ya es básicamente que el usuario tenga el poder adquisitivo y la imaginación para usarlos. Sí, y, lo, y la integración que estamos viendo de procesadores con capacidades gráficas, de procesadores con capacidades de memoria, RAM y ROM, eh, toda esa integración solo está apuntando a que cada vez computadores más poderosos, computadores más eficientes, computadores más delgados. Más esbeltos, que pesan menos, o sea, eso, eso me encanta. Más sí. portátiles. Más portátiles realmente, ¿sí? Es eso lo que estamos viendo. Ahora, mire por ejemplo, último ejemplo, el nuevo iMac, pesa 5 sí. kilos. El primer sí. iMac, Pesaba 17 kilos. No, era una <risa> vulgaridad, nada que hacer. Sí, a mí me da risa porque Steve Jobs te tenía una agarradera, ¿se acuerda el huevito? Sí, sí, sí. Y entonces la gente lo y, y Steve Jobs decía, para que lo lleve a cualquier parte, para que lo lleve a cualquier parte. de Pero o sea, sa verla. saque brazo primero. Sí. Sí. Exactamente. Entonces, pero hoy estamos viendo un computador de 5 kilos de 24 pulgadas. Hoy estamos viendo esa maquinita de Intel. Más delgado del... que el iPhone, ¿no? Es más delgado, más delgado que el Apple Watch. Exacto. O sea, es increíble que el nuevo iMac sea más delgado que un hijo de madre, reloj, mal reloj, pero más delgado. Y, y, y, y acá tengo un 360, el primer 360 que yo probé de HP hace varios años, pesaba más que un pecado mortal, de verdad, ya y acuerdo. esta cosa es perfectamente viable y comparable con cualquier computador liviano en términos de peso y portabilidad. Entonces, yo creo que ese tipo de formatos estamos en el nacimiento de un nuevo tipo de formato y de experiencia que es bien interesante. Bueno, Andrés, creo que hasta aquí nos trajo el río, el río pero próximamente Perfecto. vamos a hablar nuevamente de factores de forma y demás, pero en smartphones, porque estamos viendo que DEX, Ready For, la plataforma de wireless desktop de, de Huawei, están llegando, la gente no la está usando tanto como debería, pero es una muy buena herramienta, ¿no? E ese, ese matrimonio que está teniendo Samsung con Microsoft en Xbox, hay varias cositas, me encantaría ver esto del, del Moto 100 con, con, con esta cantidad de periféricos, y con... eso hay que hablarlo. Total, total. Así que estén pendientes del canal y muchas gracias a todos, feliz viernes, pórtense bien y cuídense. Hasta chao, luego. chao. Chao i <laughs> didn't